La día Internacional de la Mujer, vamos a saludar para charlar un poco con Belén Boba, que es coordinadora de Mumala. Eh, Belén, gracias por atendernos, como siempre un gusto poder saludarte eh, en este día, poder charlar un poco sobre la lucha que llevan adelante desde hace muchísimos años, no es nueva la lucha claramente, es una lucha que data, diría yo, de no sé, más de 100, 200 años por lo menos, este, en cuanto a algunas conquistas que se han dado en el último tiempo. ¿Cómo están viviendo esta jornada tan importante? Eh, en el marco del Día Internacional de la Mujer. Bueno, hola, buen día, muchas gracias por el espacio, como siempre. Yo, por ahí quería aclarar que estoy hoy asum o sea, asumiendo la responsabilidad de la Dirección de Género de la provincia, uh -huh. eh, estoy siendo parte del de, de, de Observatorio de Datos Humalá. entonces hoy hablo como eh, con una responsabilidad de gobierno. Gobernamental, digamos, digamos claro, eh, además. Exactamente. Y... Bueno, como vos decías, es una lucha de, de, de muchísimos años, eh, yo diría milenaria, uh -huh. digamos, de, de miles de años, pero con respecto al Día Internacional de la Mujer, eh, a partir de 1910 aproximadamente, que, que se empieza a hablar de, de la temática, y la ONU en 1977 lo declara específicamente como el Día Internacional eh, de la Mujer Trabajadora primero, y bueno, y después se va modificando esa, esa fecha. Eh, en lo personal, yo estoy viviendo la jornada con, con, con mucha energía, con muchas eh, ganas de luchar. Es, es, nos dicen siempre feliz día, pero para nosotros es una jornada justamente de lucha, de conmemoración, porque lo que pasó a, a hace muchos años tiene que ver eh, con, con la realidad que vivimos cotidianamente las mujeres, la desigualdad en términos salariales, la desigualdad en términos eh, esto, de asimetría de poder con los varones muchas veces, eh, entonces, bueno, es una jornada de lucha para uh -huh. nosotros. Sí, una jornada también para visibilizarnos todo esto que vos marcás, que, que incluso hay algunos que lo niegan eh, y que hoy están ocupando cargos importantes en, en el Congreso de la Nación, por ejemplo, ¿no? que ponen el foco y aseguran que esto no es así, aunque los datos y las pruebas están sobre la mesa. Sí, absolutamente. Parece que las mujeres tenemos que seguir eh, mostrando números de, de, de los femicidios, de cuántas situaciones eh, exponemos en términos de, de violencia, por ejemplo, contra la integridad sexual, cosa que vimos hace poco con, con los hechos de, de Palermo y, y, y los seis eh, uh -huh. violadores en grupos, que, bueno, que creo que es de público conocimiento de lo que sucedió, pero es que es algo... Eh, prácticamente natural para las mujeres eh, saber que alguna amiga, compañera eh, sufrió alguna agresión, alguna agresión sexual. ¿Cómo está el Estado parado frente a esto? Eh, vos hoy que estás cumpliendo un rol dentro del Estado provincial. ¿Cómo desde, lo ves? Eh, desde mi dirección específicamente nosotras hacemos abordaje eh, integral para situaciones de violencia de género. Tenemos herramientas económicas para acompañar, porque muchas veces sabemos que la desvinculación con un agresor tiene que ver y el factor fundamental eh, es lo económico. Entonces tenemos esas herramientas. Siempre eh, que tengo un espacio en los medios eh, me gusta poder decirlo, porque hay muchas mujeres que, que piensan que la única herramienta posible es la denuncia, acercarse a la justicia desde la Dirección de Género y Diversidad de la provincia y las áreas municipales, se hace un abordaje integral y un acompañamiento tanto esto, interdisciplinario, tenemos asesoramiento jurídico, muchas veces las mujeres no saben qué hacer en ciertas situaciones, sobre todo cuando tienen a niños eh, a cargo, eh, qué hacer con, con la situación familiar y, y la cuota alimentaria, por ejemplo, los cuidados personales. Entonces tenemos esa herramienta y, y vuelvo a repetir la herramienta económica que, que es fundamental muchas veces para decidir la desvinculación con un agresor. Ajá. Belén, ¿estás al tanto de lo que sucede en la cárcel, de la eh, diferencia abismal que hay en el trato a las mujeres eh, y a los varones este, en cuanto a la posibilidad de visitas? Este, ¿Están al tanto de esa situación que es totalmente desigual, absolutamente desigual? Bueno, en lo personal, yo estoy al tanto por, por venir de, de las organizaciones mujeres y saber que eh, eso, eso existe. Yo asumí hace muy poco, así que es un desafío por lo menos eh, poder pensar o reunirme de alguna manera eh, para poder eh, ver, ver el tema, digamos. Pero es muy desigual Pero en, el trato. En, en lo personal entiendo y sé que es así, digamos. Ojalá puedan tratarlo. Este, porque es un reclamo justamente de muchas de las mujeres que están ahí en, en el penal este, cumpliendo, en, en muchos casos con sus penas, pero que reciben un trato eh, totalmente desigual, con beneficios bien marcados para los varones y absolutamente distintos para las mujeres. Eh, el tema laboral, como lo ven, eh, se habla mucho, e insisto en esto, algunos ponen en duda la, ver la veracidad de esos datos que son evidentes, en cuanto a las complicaciones que tienen las mujeres para ganar lo mismo que un varón, por ejemplo, en el mismo cargo, en una empresa Absolutamente. o en el Estado. Y la pandemia además dejó más en evidencia esos, esos números con respecto, sobre todo a eh, bueno, las tareas de cuidado que, que realizamos las mujeres y cómo la pandemia también afectó eh, nuestra reincorporación o nuestro sustento con, con respecto a, a las digo, a, a, a lo laboral específicamente y cómo las mujeres nos recargamos hasta en tres jornadas laborales vinculadas al cuidado de los niños, al cuidado del hogar y a, a nuestro sustento cotidiano. Y también el ingreso de las mujeres siempre al, al, al mundo laboral tiende a ser desigual uh -huh. con, con respecto a los varones y creo que, bueno, los estados... Por lo menos desde, desde mi lugar, desde la dirección, estamos comprometidas para trabajar con la claro. problemática. ¿verdad? Esto creo que históricamente lo que ha buscado es generar una dependencia ¿no? de la mujer eh, hacia el varón para mantener económicamente, por ejemplo, un hogar o para subsistir, básicamente. Sí, que, y, y, que y naturalizar siendo... esta simetría de claro. poder y de ingreso a, a un mundo laboral, mm. claramente. Sí. Eh, Agustina Fadino se va a sumar a la charla. ¡Aus! Hola Belén, ¿cómo estás? Buen día, gracias por atendernos. Eh, ¿qué, tipo Hola, de, día. ¿Qué tipo de actividades se van a llevar adelante hoy? Porque entiendo que, primero hay que decir que son muchos los colectivos feministas que hay en la provincia. Entiendo que a partir de las 18 puede llegar a haber marchas, movilizaciones en el centro de la, de la provincia. Contanos un poco de qué forma van a visibilizar este día de lucha. Bien, desde la dirección tenemos una actividad interdisciplinaria con los otros poderes interinstitucional, perdón, con los inter, con los otros poderes del Estado, el poder judicial y el poder legislativo. Vamos a eh, estar charlando con mujeres destacadas, digo, nos van a contar este sinuoso camino que tuvieron que hacer para lograr estos, estos estas cuestiones más individuales, pero que colectivamente impactan en la vida de todas nosotras. Y con respecto a lo de la marcha, eh, bueno, yo les comenté que yo seguía participando en Mumala. Exacto. Entonces, a las 18 horas, eh, sí, justamente es la marcha. Obviamente, ese lugar se los voy a se los voy a dejar a las organizaciones de mujeres, que, que es el lugar que ellas tienen que claramente visibilizar y, y, y sus posicionamientos eh, compartirlos. Pero bueno, eh, comentarles que a las 18 horas está la marcha eh, histórica que se da hace muchísimos años y que bueno, eh, yo por lo menos invito a todas las mujeres a participar porque es una marcha a nivel mundial, Exacto. es un paro internacional que hacemos las mujeres para visibilizar las desigualdades. Uh -huh. eh, también se suma Sebastián Salas. Seba. Eh, Belén, antes que hacerte la pregunta, te agrego que justo ahí están informando desde el Poder Judicial que van a transmitir estas eh, jornadas interinstitucionales a través del canal de YouTube del Poder de Judicial de Mendoza. Así que bueno, cualquiera que, que lo quiera ver, sí, que ahí es, es muy fácil acceso en YouTube. Eh, ahora sí, Belén, te pregunto. Eh, Recuerdo que en 2015 o 2016, cuando comenzaron las movilizaciones bajo la consigna Ni Una Menos, fueron unos años bastante crudos en Mendoza en cuanto a la cantidad de delitos de violencia de género, ni hablar en cuanto a la cantidad de femicidios. Eh, ustedes que siguen por ahí la estadística, ¿han visto, eh, ya habiendo pasado 5, 6, 7 años desde esas primeras movilizaciones, que se ha reducido, eh, al menos en cuanto a delitos de violencia de género, el, la cantidad que se registran por año en Mendoza? Con respecto a los femicidios, bueno, a mí me toca participar en el observatorio de datos, tenemos uh -huh. un observatorio, Es a mí me pone incómoda decir estos números porque en realidad lo mismo son mujeres eh, que, que, que fueron víctimas de femicidios en manos de sus parejas o exparejas, pero hay una reducción de números desde el 2015 por lo menos hasta la actualidad, eh, de pasar por ejemplo de 23, 24 femicidios, a, el año pasado contabilizar siete femicidios. Yo creo que tiene que ver absolutamente con pensar en las políticas públicas y la responsabilidad del Estado, eh, y que todos los femicidios son, son eh, evitables y que uh -huh. tiene que ver con las políticas públicas y que los colectivos de mujeres eh, estuvieron presentes exigiéndole al Estado estas políticas claro. públicas, no solamente en la provincia de Mendoza, sino también, bueno, la jerarquización del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad tiene que ver con, con esa respuesta de alguna manera del Estado y esperemos que, bueno, que los números eh, se reduzcan cada año más y que, digo, no tengamos que lamentar, y esto es como un compromiso obviamente militante y que me atraviesa absolutamente, eh, que no tengamos que evitar muertes de mujeres, digamos. Y lo otro de este consulto, sacando de lado los números, eh, y esto ya es una apreciación un poco más personal, no sé si, si vos la compartís, y esa es la consulta. Por ahí yo noto que en, la, en las generaciones de, de adultos o adultos mayores es más difícil hacer el, el cambio, porque ellos han vivido toda la vida en un esquema patriarcal, tanto hombres como mujeres. Por ahí nuestra generación, los que tenemos 25, 30, 35 años, eh, son los que empiezan a cambiar, pero después viene una generación de jóvenes que ya vienen con un chip totalmente distinto al que hemos tenido que vivir eh, nosotros, lamentablemente. No sé si vos haces la misma lectura. Sí, por suerte, creo que tiene que ver con... Eh con visibilizar esto, vuelvo a insistir, con los colectivos de mujeres, con el feminismo, tiene que ver con visibilizar eso, tiene que ver con la exigencia de esos colectivos sobre la aplicación de la ESI, creo que se empezaron a hablar de otros temas cuando se empezó a visibilizar una ley que en la Argentina, eh, no sé, es del 2006, entonces, digo, la aplicación real eh, de, de esa ley... Eh, también tiene que ver con cómo crecen nuestros niños, niñas y adolescentes y cuáles son las herramientas que tienen para poder problematizar la violencia machista y la cultura patriarcal. Eh, sí creo que hay una resistencia grande de ciertas generaciones en poder revisar sus prácticas, sobre todo en las en la de los varones, porque bueno, hay, hay un, una frase que dice, todas las mujeres conocemos una mujer eh, que ha sido violentada o que ha sido abusada y ningún varón tiene un amigo violento o un amigo abusador. Eso tiene que ver con cómo los varones se problematizan sus masculinidades eh, y, y bueno, el, el Estado creo que tiene una, una gran deuda con el abordaje de esas masculinidades. Tenemos que pensar otro tipo de masculinidades y, y empezar como sociedad, también es un compromiso que tiene que tener la sociedad en decir, bueno, ¿Quiénes son eh, eh, los femicidas? ¿Quiénes son los violadores? Y bueno, son varones, no son todos, porque a veces se generaliza, pero sí tiene que ver con lo cultural, con la construcción sí, claro. cultural de esas masculinidades. Darle un contexto también, porque muchas veces mmm, dicen, bueno, pero yo no soy femicida, no soy abusador, bueno, pero por ahí con algunas prácticas de micromachismo se le termina dando un contexto. Sí, de hecho, Seba, si me permitís, hace sí, poquito oye. se viralizó un tuit de eh, no, el Quiro en el cargo esta vez a nivel nacional, que ponía cuando, con este tema de los violadores, a mí me pare, me llamó mucho la atención la poca interpretación de Gómez ese Acorta, texto, de Gómez Acor, exactamente no me acuerdo el cargo este, en este momento, es la ministra, es, es, ministra es la ministra de las mujeres bueno que puso un tuit que hablaba de esto no y la verdad que se viralizó, a mí me llama la atención el poco poder de de, de, de, de, de, de no sé de interpretación de ese mensaje que me parecía muy claro, no sé cómo lo muy tomaste muy claro, vos. sí no, a mí me parecía muy claro, por ahí a veces hay que, hay que bajar un poco más el lenguaje para que, para que la sociedad pueda entenderlo, creo que a veces nosotras pecamos de hablarle solamente a los movimientos feministas, solamente a las mujeres que tienen ciertas herramientas para desarmar esos mensajes, pero, pero yo sí creo que el mensaje era claro y tenía que ver con, con esto, con, con problematizar las masculinidades. Sí, también hay que ver y esto es para ustedes el rol de los medios de comunicación eh, con respecto a eso. Por ejemplo, hace poco también se viralizó el posicionamiento de Arizo, creo que es el apellido de, de este no, un señor periodista. Que trabaja en sí, sí. Un periodista, exactamente, eh, azar, eh, azar, posicionando. Azaro, azar. gracias. Eh, cuestionando eh, a la víctima digamos sí, cuando sí, son sí. buenas víctimas las mujeres y cuándo son malas víctimas digamos cuando capaz que en otras circunstancias es evidente que eh, está en una situación de peligro y, y bueno el problema en este, en este caso era de ella y no de ah, ellos sí digamos. sí sí un comentario bueno, en fin, no. cada uno se hace cargo de lo que dice también. claramente. Eh, te agradecemos el contacto, que sea una gran jornada para todos ustedes, una jornada más de lucha. ¿eh? Han ganado la calle y eso es importantísimo, creo que hace algunos años atrás. Pensar en las marchas que se están dando hoy era algo increíble o insospechado y está pasando. Y eso es muy bueno. Belén, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias a ustedes por el tiempo. Que Belén estén bien. Boba, charlando con nosotros, eh, directora de Diversidad de Género de la provincia.